En la Universidad Nacional de Entre Ríos comenzaron a definirse los principios y prioridades del plan estratégico. En el primer encuentro del equipo político estuvieron presentes los diferentes actores de la vida universitaria que los llevarán adelante. Lo que estamos haciendo es tratar de eh, definir unas metodologías que sean participativas, eh, pertinentes, inclusivas y que sean este, eficaces para poder discutir de manera consensuada un plan estratégico para la universidad, haciéndonos cargo de los compromisos y los deberes que una universidad pública tiene para con su medio y para también digamos, todo lo que es el, el, el desarrollo de la provincia en un sentido multidimensional. ¿verdad? Se plantearon hoy como tres líneas de trabajo, cómo este, incorporar problemas o problemáticas en, en, en los ejes de trabajo. Un grupo de trabajo en, político de la universidad, que es este que se está reuniendo hoy, que defina problemas, este, marco y general, que sí o sí deben formar parte del proceso, pero además después bajar a las unidades académicas y abrir al medio para incorporar problemáticas concretas que quizás hoy no estamos visualizando. La segunda es ver cómo generar procesos de participación, que esos procesos de participación no se vuelvan inmanejables por la cantidad de actores que, que, que este, justamente aportan a ellos. Y la última fue eh, plantear realmente la, la necesidad de quizá eh, avanzar sobre un verdadero proceso de transformación político en la, en la universidad. Estar previendo que, cómo podemos crecer en este, en este plazo de cinco años que nos estamos planteando, o llegar al, al cincuentenario de la universidad, este, revisando nuestros procedimientos y viendo cómo podemos mejorar todo lo que es la, la, la acción de la universidad y de las unidades académicas en particular que es sano que las instituciones se, se piensen a, a un plazo que sea independiente de los plazos de, de gestiones que se eligen y se, o se pueden reelegir ¿no? cada cuatro años, pero está bueno fijar grandes líneas que por ahí trascienden una gestión de, de, de gobierno de la unidad académica así como de la universidad.